La Organización Mundial de la Meteorología, (OM) ha confirmado que 2016 es el año más caluroso desde que se tiene constancia, dado que la temperatura global se situó 1,1 grados centígrados por encima de la que había en la era preindustrial. 2016, además, fue 0,07% más caliente que 2015, cuyas altas temperaturas ya fueron una primicia. Para determinar estos registros, la OM compila datos de la NASA, la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, el Instituto Meteorológico de Gran Bretaña, el Centro Europeo sobre Predicciones Meteorológicas y el Servicio de Cambio Climático Copérnico. El dióxido de carbono se mantiene en la atmósfera durante siglos y también en el océano, donde se queda durante más tiempo y contribuye a la acidez del agua. Actualmente estos niveles están por encima de las 400 partes por millón en la atmósfera, una primicia y un límite simbólico, según la OM, ...además de haber roto los récords mínimos de hielo en la Antártida y en el Ártico... ...calentándose el hielo en este último dos veces más rápido que la media mundial. Es el tercer año consecutivo que las temperaturas del planeta rompen récords como las más altas...